belei mari mari kompute mari mari kompu apuen askinto palu to video tañi yi festo for vingei ka fachantu pa vengel uaine imanta feichi wechi ka weli fro en eita ne newechomel en entunaita feichi zungo ka komendo gutati romé que kelenta ni ni en muta ungo, fechas chilca. Reyma pusongo meo, compañí. Rulpa dongo tufa, tati la Margarita llamín neculual, de tuvlo calvarino guardiameo. Car rulpa rulpadungufita da fechas ungo, el principito capineta wingazo ungo meo. Bueno, feula, eh, pingetui, y pichi realmente pingetui. Eh, petu, com le el afín, bueno re le con un fin ta quinie chokinu, carrome ayo tipo, me eh, un Ayusinta si ti rulpa su comé asun fali, incheta petu kim mapu su ngulen, de imuta rumé, suan ni nienta fechizumu, que material, que es chilka, huirin sungu, ngul, y azumayal, comé asumayal, kume leyal, re mapu sungun Fele, hincheta, ¿Pa zungul kunoa, finta quiñe chokin? Disculpa muchi incheta petu está petú? ¿Seo seo fei fei pita ti? petu kima está petú guken? ¿Leía finta quiñe chokin no tengo. ¿Se ley tachi, chokin meo? Tati, eh, chilemen, uh, Kimu, Kimu vengo ta, no loengo. Fei, Fei, Fei, ¿por qué sí? mu, Mari, Mari, Fei pinguru Mari, Mari. ...nyo chiqui chio son guí, chipe chilemen, chiwuzkunui, velu, me ¡Pamú moli! ¡Pei pichi rungun! ¡Nagan tu manzano a numcameo! ¡Iñe y antay mi! ¡Pei pichi! ¡Pichi rungun! ¡Rumekume añe y mi! ¡Inche taquiniengorú! ¡Pay alta inchengorú! ¡Mangel tu pichi! ¡Inche, ¡Inche munaw yangule! ¡Pepí aocanto la imu y mimu! Fei Pi Ching Wu. Pinche ñomen ke Lei ti. Eh, ei ni pepi ni yal timita Fei Jisungu, fe mai Veo que hay el compu